Aún es invierno. Lo que pasa es que las alondras están cantando porque hace una tarde espléndida. Y la verdad no tenía mucha convicción de si sí grabar hoy algo o no, porque no va a ser una ruta muy significada. Eh, la intención más que nada es poner a prueba una nueva tienda, que me encapriché con ella y me la regalaron los reyes, pero como el invierno es tan, tan irregular... Es complicado salir en invierno a pasar varias noches, porque te puede coger una helada pelona eh, o oh, lluvias intensas, o, en fin, no es agradable en general salir en pleno invierno, salvo que quieres hacerlo de un tipo deportivo, ¿no? para ver si soy capaz de, pero bueno, no era mi caso. Yo lo que quería era probar mi nueva tienda, que de hecho no sabía si poner una review de ella o no porque resulta que no he encontrado absolutamente ninguna información de la tienda a la que me refiero. Es una One Tigris Oasis, y sinceramente me decidí por ella por su peso, pues pesa exactamente 1500 gramos, eh, y por su color, que es un color coyote pardo, muy, muy agradable para estos parajes eh, ¿En Liza estaban? Pues claro, las marcas que seguro que todos vosotros habéis estado explorando en internet desde hace pues, meses. ¿Cuántas revisiones no habremos visto, verdad? De las, de las Naturhike, de las Axemen, eh, de las MSR, los que tengan suficiente presupuesto, eh, las BAUDE, yo qué sé. Es que hay tantas marcas y casi todas presentan una versión más o menos ligera. Eh, pero que luego no está ligera, porque meterte dos kilos a la espalda durante kilómetros es bastante fatigoso. Yo al final me había hecho una mini lista entre una Kelty, eh, Kelty es una marca americana que produce una serie para el ejército, que es un, digamos para una persona, la Kelty Militar de 150 euros, echarlo un vistazo en internet, es muy chula pero no tengo yo allí posibilidades de que me la traiga alguien regularmente que, viaja, que viaje en avión para evitar el problema de, de las tasas. Eh, la Natural Hike, la eh, eh, Spider y finalmente la que, la que he elegido para reyes, la, la One Tigris Oasis. Eh, la Nature Hike está muy bien, ¿eh? porque te sale por, no sé, 78 80 euros o algo así, y pesa también un kilo y medio. Sobre todo la versión de, la de nylon 20D, la de eh, poliéster, la 150T creo que pesa un poco más. Eh, el problema de los chinos, como siempre, los colores, la Nature Hike, <ríe> es de colores chillones y la única versión verde que ofrecen, pues es un verde camino, me agrada un verde muy europeo, digamos. Así que finalmente la Oasis, pues me convenció. El problema, pues que no había nada de información de ella en Internet, por eso quería grabar un vídeo para que vosotros la veáis. Y, y segundo, que da la casualidad que hace un par de días que volví a entrar en su página web, que no tengo muy, clara, muy claro si es japonesa o china, el, el fabricante me refiero. Jolín, que la han desc eh, descatalogado. Está sold out, o sea que a lo mejor no tiene ningún sentido que yo haga ahora esta revisión de esta tienda, porque quizás salgo de segunda mano no seáis capaces ni de encontrarla. Yo tuve la suerte de que la localicé en un vendedor francés, que le quedaba la última y me hizo un super precio. vamos, de hecho me costó 104 euros, es eh, pues un 60% de lo que solía costar, así que mi intención es probarla aquí en estos barajes de la Alcarria a, la que, a, a los que me he venido, un bosque mixto de encinas y quejigos y aunque habían dado amenaza de lluvia, igual es que ni la, ni la mojo, no lo sé. Ya os digo que el invierno es muy variable y últimamente más. Ahora la montaré y, y vemos cómo queda. El monte es muy bonito, pero como siempre ocurre, es que no hay ni una planicie donde poner la tienda. Ahora Como ya he andado un buen rato, la luz que me queda la voy a reservar para buscar un sitio adecuado donde donde poner la tienda de campaña. montes con quejigo, eh, como veis no son árboles muy maduros, lógicamente todas estas zonas han sido explotadas maderamente para obtención de carbón y leñas, eh, como todas las carcinias, toda la familia de, de las encinas, los robles, los faginia, los cuercus faginia, o sea, los quejigos, que son estas especies que tenemos aquí, eh, rebrotan de cepa, es decir, el aprovechamiento típico es dejar un árbol de resalvo, un árbol padre, digamos, que tenga buen fruto, buena bellota, y se cortan para aprovechamiento, de manera que luego de la cepa, como por ejemplo esta de aquí, salen luego varios hijos, que se llaman chirpiales, en contraposición a los árboles que nacen de semilla, que se llaman brinzales, estos son casi todo... Veis el engrosamiento típico de la cepa, claro, esto le proporciona un, una gran mata de raíz que alimenta al árbol y digamos que crece con, con más capacidad, que si una fe de bellota, pero a la larga se, se agota de alguna manera el, el árbol. Este es un monte, vamos a decir, mediocre. aunque. Eh, paisajística y, y botánica y zoológicamente es atractivo. Mira, aquí tenemos otra cama, de seguramente de corzo. Curioso pues como los animales se preparan sus, sus cunitas para dormir. Como intento hacer yo, me caches a la mar que no encuentro sitio para poner para poner la tienda. Estamos a finales de febrero, o sea que esto no tiene nada que ver con el celo que a estos bichos les viene en pleno agosto o por ahí, con los calores del verano. Bueno, así a lo tonto, a lo tonto, por aquí tengo... Míralos, míralos, míralos, mira los A lo tonto decía, por aquí tengo opciones de encontrar una plataforma no muy pedregosa. Bueno, yo creo que va a ser la tengo resguardo por ahí detrás con esa barrera de piedra, con musgo, y aquel es el, el este, con lo cual entiendo que mañana al, al despuntar el sol me iluminará rápido para entrar en calor. Así que no le doy más vueltas, voy, voy a plantar aquí la tienda. Mostraros es la... Guantigris Oasis. De 1500 gramos. Es esta. Chula. Y el color, precioso. Bueno, el problema... Es que se me ha olvidado... Me he olvidado la lámina de tíbec o el policro. Lo único que, como siempre, llevo en el coche un techo de vivac. Este es el del ejército español, el pisarado boscoso. Pues lo voy a poner abajo para proteger un poco el fondo de la tienda, que es lo más frágil con, con el tema de, de piedras y ramitas y tal. siempre hay que hacer un poco de limpieza antes de plantar la tienda. Piedras, palos, piñas, objetos inciso puntiagudos cortantes. Bueno, la tienda como siempre consta de funda, piquetas, eh, palos de aluminio. El doble, techo, el doble techo y la tienda en sí la base de la tienda pesa 580 gramos lo cual me induce a pensar que por ejemplo para la temporada de verano que quiera aligerar al extremo del peso, llevando solamente el doble techo las varillas y piquetas me quedo en 900 950 gramos que sería fantástico para llevar en la mochila en, en un en un tranquilo ligero de verano. Como el sol va a salir por allí, por el este, voy a poner la puerta orientada hacia allá. Es la primera vez que la monto. Luego al editarla, la, el, el vídeo tratar de quitar los pasajes más absurdos el típico el típico armazón de, de varilla de aluminio parece de muy buena calidad tiene una cruceta Y la zona de la puerta se, se bifurca en Y para dar paso al, al, al acceso al, y al ábside también, al ábsido delantero. Así que voy a pinchar la parte de atrás en el ojal que tiene aquí. Con bueno, esto ya nos da a entender que la tienda es autoportante. Tiene diversos clips. Luego viene, veo que tiene aquí unos tensores. Para mantener cierta rigidez en las paredes laterales y esto ahora con las piquetas lo tensaremos un poco voy a sumarme a la cámara a ver si está enfocando bien sí se ve el tacto es suave es sin nylon 20D muy ligero, ¿eh? muy ligero. una gozada Bueno, aquí hay unos, unos vientos tensores que de momento está el viento en calma. la típica piqueta Y de duro aluminio. tiene las típicas lazadas interiores para, para fijarlo a los, a, la, a los postes, pero la verdad es que no hace viento. Si luego veo que se levantara un poco de aire, lo fijaría, pero ahora lo que me interesa es que lo veáis antes de que se haga de noche. Este tiene aquí también una travilla de aluminio, con lo cual entiendo que habrá que fijarlo bajo la pata. Como es costumbre. Vaya, a la primera. Bueno, fallo gravísimo, ¿eh? Porque esto es lo que me permite tensar eh, la pieza de atrás. Voy a guardarla para coserla. Vamos, señores de Guantigris, Tigris, estas cosas hacen perder clientela, ¿eh? poquito más piquetas. Bueno, líneas generales. Esta es la tienda Oasis o Antigris. La primera en la frente, que la, la trabilla del tensor trasero se ha soltado en cuanto la he cogido, muy mal. Por lo demás, me llevo la cámara para que lo veáis. Por lo demás es de tipo dome, autoportante, la puerta es delantera. Eh, bueno, el color eh, es, es fantástico. Súper discreto. A ver, dentro tiene un clip para esto de trabajar con una mano. Tiene un clip para asegurar la cremallera. La puerta es eh, parabólica y dentro tiene como nuevo mosquitera y alguna cremallera. tiene también trabillas para para fijarla y el interior vaya, se me ha quedado aquí una ramita el interior lo veo muy triangular para la, la disposición de las piquetas de fuera no sé si es que no las he puesto correctamente efectivamente, están flojas bueno eh, no os voy a aburrir con con retensados, simplemente que veáis la tienda. La tienda me gusta un montón, pero hay que darle una vueltecilla para montarla eh, correctamente y de un modo ordenado. No es que haya quedado mal, sino que, que ha parecido todo un poco confuso. bueno Este es el, el campo de sueños. Voy a montarla, a remontarla y preparar un poco de cena. Ahora, Ahora nos vemos. Ahora a montar el campamento. La almohada. Saco a dormir. Colchoneta inflable. Ropa de abrigo. Bueno, para cenar ya sabéis cómo va esto. Un poco de comida utilizada, en este caso me he traído puré de patatas con carne de buey, el cartucho de gas, el cazo y la cuchara de mango largo, en este caso me he traído un, un cacito de titanio. Eh, bueno, la verdad es que al final los gramos de diferencia con uno de acero inoxidable son casi irrelevantes. Si lo tienes, pues úsalo. Eh, el hornillo, el... el el hornillo esté roscado, el agua y, imprescindible, el mecharito. Así que voy a preparar la cena que es conveniente cenar temprano y luego antes de acostarse hacer un pis, que lo más rabiada es levantarse por la noche con ganas. Así que a partir de ya, prácticamente, no bebas nada. Consejito. Hasta luego. Realmente, como es agua agua potable que he traído en la cantimplora, no hace falta diluirla solo que tenga más de 60 grados o así para que diluya bien, en este caso, el, el puro de patatas eh, con, con carne. La medida la propone ya el fabricante, 340, 390 mililitros, y como este casito tiene graduación por dentro, No sé si se aprecia. Es bastante sencillo calcularlo. ¡Uy, que lo tiro! Bueno, ahora, remover, para que se mojenice el contenido, y cerrar. Se esperan 6 minutos, 6-8 minutos, y a cenar bastante calentito todavía, se mantendrá caliente, unas 560 kilocalorías. Tampoco he andado mucho, según el GPS he hecho menos de 8 kilómetros, pero vamos, tengo hambre. Mientras se termina de hacer el puré con carne, os quería enseñar una chorradilla que me gusta poner en la tienda. No sé si se verá con esta poquísima luz. Son unos bastoncillos de luz química, yo la llamo luciérnagas realmente no sé cómo se llaman. Estas son muy económicas porque las venden los chinos para para la pesca. Esto creo que lo ponen los pescadores en la punta, en la punta de la caña para indicarles si se mueve o algo así. Bueno, son unos microasoncitos que tienen dentro un compuesto, creo que es un hidróxido sódico. No me acuerdo cómo se llama. Bueno, buscado en internet. En internet el caso es que eh, se produce una reacción química y se convierte en un bastoncito luminiscente va a ser imposible seguramente que lo veáis en, en la cámara voy a encender otro para que haya más, más chicha no sé si se ve el caso es que esto lo pongo lo pongo eh, junto a digamos el, el, las piquetas de entrada de la de la tienda para, por la noche indicarme que aquí no debo pisar, porque si no me voy a pegar me voy a clavar la, la piqueta fíjate si el caso es que yo creo que se ve un poquito la luz pero claro, no consigue enfocar ¿no? Ay, me alejo pero ¿ves? ¿ves que se ven dos puntos? yo los veo perfectamente, lógicamente la cámara no los percibe de esa manera aunque yo me aleje de la tienda, pues sé dónde la a pisar. Madre mía, está saliendo la luna. Espero que no me toque las narices porque no hay cosa peor que una luna muy luminosa por la noche. En el campo, te aseguro que es incomodísimo. Bueno, este es el aspecto que tiene el puré con carne una vez hidratado, una vez reconstituido. Es un puré con carne. <ríe> bueno, tiene otras cosas, claro. Pero básicamente es puré con, con carne. Está caliente. Ah, y con queso. Que veo ahora las fibras de queso que se han derretido. Eso es. Y ahí está. A ver. Mm, está bueno. Está bueno. Tengo mucho hambre. Este es el de cartón. Perdón. Del catrón Que ya por, por costumbre lo deformamos el nombre. Este es el de catrón, Vale 6 euros. Está bien. Está, está rico. Mucha pimienta. Está, rico, está bueno, está bueno. primero, inflar la colchoneta. En este caso, me he traído una, la Thermarest, Thermarest eh, Venture, que son 500 gramos, y están en un precio moderado, eh, creo que son 70-80 euros. Eh, normalmente la hincho he con una bolsa de plástico, a la que le he acoplado en una de las esquinas inferiores, le he hecho una perforación y le he puesto un trozo de canuto para no meter aire eh, de la boca, que siempre de, de, de los pulmones pues exhalamos aire húmedo ¿no? y dicen que no es recomendable meter aire húmedo en las colchonetas por el tema de los hongos pero es que se me ha olvidado la bolsa así que lo, infla, lo inflaré a boca tal cual imprescindible la, la almohadita estas inflables esta creo que es una tre Trecology de 12 euros o así Y el saco, eso sí, que recomiendo una buena inversión Que sea un buen saco este, en concreto es un marmot Hidrogen Es que vienen aquí las características, casi mejor que decirlas eh, Es un 800 Queen De duvet de The Down Temperatura, confort Menos 4,8. Espero que no lleguemos a eso esta noche. <risa> no, realmente no hace mucho frío. Eh, la prevista para aquí esta noche era del orden de 6 grados o así. Así que espero dormir confortablemente. Hay cierta controversia sobre si dormir vestido, desnudo, en un saco de plumas. Claro, la teoría dice que la pluma, el plumón necesita precisamente de calor corporal para retenerlo entre sus, entre sus filamentos y con ello proporcionar el aislamiento adecuado. Eh, lo que pasa es que a mí me incomoda mucho cuando por la noche, eh, si se si me ha olvidado hacer un piso a última hora o he bebido demasiado y me tengo que levantar, eh, en paños menores me, me da mucho coraje, eh, no porque me vea nadie, por supuesto, es una cuestión de... de, de, de de disciplina, casi. Eh, entonces me gusta dormir con, con calcetines de lana, eh, diferentes a los que he usado durante el día, para no apestar el saco, digamos, porque los pies huelen mal, eh, un, un pantalón ligero tipo chándal y una camiseta de manga corta. O sea, este de plumas que llevo ahora es, es me lo retiraré ahora cuando me vaya a acostar. Eh, pasaré un par de horas Escuchando un podcast, hoy no me he traído el, el Kindle de lectura. Eh, últimamente estoy escuchando bastantes podcasts de historia, me gusta mucho, quizás los conozcáis, eh, Memorias de un Tambor y Histocast, eh, que lo hacen un grupo de, de chavales muy, muy informados. El día, el día, digo, ha salido feucho, totalmente cubierto y de hecho lloviznando un poquito. Y bueno, después de hacer lo reglamentario de primera hora de la mañana, pues voy a recoger la tienda. La verdad es que eh, así desde lejos pues se aprecia que el color encaja perfectamente con el entorno. Es lo que más me gustó, creo yo, de esta tienda. Sí, es, es un color chulo, chulo. Qué lástima que no haya más opciones como esta. Eh, otra cosa que me ha llamado la atención es que la, la puerta interior no, no es solamente mosquitera, como de habitud, sino que consta, además de la, de la mosquitera, tiene otra puerta eh, opaca interior que creo que confirma mi idea de que esto lo hacen los fabricantes para dotar de cierta intimidad, ya que se duerme con la cabeza a este lado, los pies al fondo, eh, esto te proporciona psicológicamente un poco de cobertura, no tiene creo yo otra función. Bueno, ya he recogido, mientras estaba dentro, antes de salir a, a orinar y demás, he recogido el, el saco y la esterilla porque estaba lloviznando, ahora que ha parado, y en cuanto se abre un poquito la, la lámina exterior, pues recojo y, y termino el circuito que quería hacer. Esta es la One Tigris Oasis, con, lo, con las particularidades que hemos venido comentando. Sí, efectivamente, por dentro del doble techo tiene este fijador de aluminio que debería haberlo insertado anoche. En, en la cruceta, para de esa manera mantener el doble techo en su posición. Yo no lo hice no lo hice bien. Por eso cuando luego tensé por delante, eh, le di más fuerza a la, a la parte de la puerta que a la parte de la quilla posterior. Y eso desvirtuó de alguna manera las, las tensiones internas del material. Así como el amarre de... que lo tengo por aquí. Sí, aquí está. El amarre de del doble techo también a la varilla para centrarla, si no la varilla con las tensiones pues se, se puede desplazar como, como de hecho ocurrió hay que montarlas bien, está claro en cuanto a la tienda interior eh, es autoportante lo cual puede ser un recurso para utilizarla en verano como tienda mosquitera eh, los pespuntes por lo que he estado viendo son correctos, no he visto puntadas fuera de, fuera de línea. digamos eh, Lo que no está bien resuelto es, es este estrechamiento que hace aquí la, la, la quilla posterior. No sé si es un, un problema del diseño, realmente no tiene mucha solución porque eh, aunque yo intentara tensar esto más, eh, la, la, la alineación, la, la proyecta desde el, el varillaje este de aquí, hacia la piqueta de abajo quizás, quizás si se pusiera ahí un pequeño loop un, un engarce y tirar un trozo de cordino tampoco se ganaría mucho porque realmente esto está diseñado para, para abarcar, el, abarcar el pie de la, del saco de dormir bueno, ya comenté antes que en mi opinión yo creo que esto lo ha resuelto mejor Naturhike al, al bifurcar esta varilla la que, la que viene proyectando la tensión hasta aquí Naturhike divide la varilla a sus extremos y de alguna manera tensa todo el material mm, estudiadlo porque si esta forma de quilla afilada no, no satisface quizás la Naturhike Speeder lo tenga resuelto aparte de claro el tema como antes dije de la, de la entrada la Naturhike tiene la puerta aquí de manera que se, se sale lateralmente. Que, ya os digo, para el gesto natural del cuerpo, mmm, igual está bien pensado también. Bueno, cada fabricante tiene sus cosas, está claro. El desayuno va a ser muy sencillo, como siempre un poco de agua caliente para para hacer el café, yo suelo traer esto de Nescafé completo con leche y azúcar, unas galletas con frutos secos eh, Avellanas y no sé qué trae más, pero están ricas y son, son nutritivas Un par de mandarinas eh, Suelo aprovechar para recargar ahora el móvil con el powerbank, este solar Que tiene bastante carga, son 10.000 mAh, suficiente para cargar el, el iPhone tres veces, creo y bueno, luego haré un poco de limpieza, limpieza íntima, digamos, con unas toallitas húmedas de estas para críos, que para las zonas sensibles van muy bien. Así que desayuno, ya tengo recogida la tienda, siempre prefiero recoger el campamento antes de desayunar por si hubiera algún problema salir a escape. Y sigo mi ruta, que, que quiero recorrer todavía unos kilómetros para ver el, el valle donde... Anoche vimos los, los corzos. Bueno, definitivamente el día se ha puesto feo, feo. Va lloviendo a ratos, el viento aumenta, es un coñazo. De hecho, he tenido que ponerme el anorak, que por cierto lo he cambiado. Antes llevaba un mármol Precip de color rojo, pero eh, no sé qué pasa con el material, se desgasta. Eh, entonces llega a calar, claro, por, por el desgaste de las, de las sombreras y del cincho, se desgasta lo que tiene por dentro, esa especie de impermeabilizante, y últimamente estaba calando bastante, entonces he optado por cambiar por uno de gore -Tés. es un pack light, o sea la gama digamos económica del, del gore pero que creo que tiene también muy buenas propiedades. He mantenido la marca Marmot porque la construcción me ha parecido de gran calidad, eh, y, el, y el diseño, el patronaje es muy bueno, en cuanto a movilidad, tiene cremalleras de ventilación bajo las axilas. Eh, tiene eh, bolsillo en el pecho para guardar pequeña, pequeños objetos en fin, la marca me gusta, el modelo me gusta este es el Minimalist de Paclite y es un precio razonable eh, solo pesa 100 gramos más que el otro este pesa 435 gramos eh, que es razonable y, y ahora que me acaba de, de tomar el almuerzo el sencillo bocadillo de queso, de queso eh, me he que os quería enseñar una chorrada que me he traído de, de aperitivo para esta tarde que le gusta mucho a los americanos, se llaman jerky, son piezas de carne de vacuno secas y sazonadas con mucho ajo, sobre todo con mucho ajo eh, el problema que estoy viendo eh, bueno, esta bolsita es muy manejable, son 20 gramos eh, pero es que sale a 80 euros el kilo eh, por ese precio me compro una buena cecina de león porque en el fondo es lo mismo, es carne de vacuno seca y y especial y por qué no eh, aquí están mis, mis reservas mis reservas para para ir tomando por el camino pues oye un trozo de fuet catalán además uno de buena calidad creo que sale a 14 euros el kilo frente a 80 82 del producto este así que pues además si no te gusta el ajo esto es a descartar me quedo con el fuet pues está riquísimo de todas maneras voy a, voy a ir ya recogiendo porque la tarde se presenta bastante sosa. Los animales están agazapados, están, están escondidos porque hace bastante feo. Llueve a ratos y tal. Así que me voy a ir volviendo para el coche y, y termino ya esta aventurilla. Hasta la próxima. Es Qué bueno está esto.